Y es por la ausencia de un sistema de atención primaria y de prevención en Colombia. No lo tenemos. Esa fue la deuda que dejó la ley 100. Y se traduce en una profunda diferenciación de la población y de las regiones frente al derecho a la salud. Pues nosotros vamos a resolver antes que nada eso. Ese es el primer objetivo del proyecto de ley. Y significa que la salud, en lugar de ser un aseguramiento individual, ustedes pueden en sus familias tener gente que está afiliada a tal EPS y otro, otro hijo a otra EPS, y el, dependiendo cómo les va. Y entonces no hay una salud familiar, es un aseguramiento individual que genera este tipo de problema. Vamos a tener una salud territorializada. Entonces la familia tendrá el mismo sistema de salud para todos sus miembros y el territorio. El sistema entramos por el centro de atención primaria, esa es la puerta de entrada al sistema. El centro de atención primaria tiene una función que no es solamente atender al que le llega, sino que organiza un territorio en un promedio de 20 mil personas para que equipos médicos visiten de manera permanente, rutinaria, constante las familias de ese territorio estén donde estén para disminuir las causales de la enfermedad, eliminarla si es posible o atenderla aún en un estadio primario en donde aún sea posible salvar la vida.